Lo que podemos hacer es que ya que en esta ruta no salen más Pokémon que esos, generar un Pokémon random, o sea, hacer una ruletita Si alguno le sale en los Pokémon que tiramos, un Pokémon suyo muerto puede elegir revivirlo Espera, si te sale un Pokémon que está muerto, lo puedes revivir, pero si te sale un Pokémon que está muerto de otro jugador, lo puedes robar ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Hostia, Qué miedo de repente, ¿no? No, no, no no le va a salir nada, no le va a salir nada No le va a salir nada, no le va a salir nada ¡Oh, ¡Oh no! ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Venga a ya, tío, venga ya, tío Venga tío no, O sea... Pues nada, nada. ¿Qué pasa? Compitruenos, bienvenidos una vez más a Pokémon X y Z Let's go, bienvenidos a esta pedazo de serie que está siendo un canteo, una, una remontada histórica <risa> un, un, Una maravilla chicos, una maravilla o eddie ¿qué hay que recordar en estos días? Que está siendo una pedazo de serie, pero también traemos un pedazo de sorteo Que tienen justamente ¡Ole! por a, la parte de acá abajo, simplemente dejando un comentario, un like A está participando por los remakes de Sino. Eh, que son unos pedazos de juego y los tienen. Es que los tienen gratuitamente simplemente participando en la serie. Es que es súper fácil Eso es súper damas y caballeros. Ahí está. Tengo miedo. Eh, yo también tengo sea? miedo. Hoy que toca, hoy que toca, chicos. <risa> de eso tengo miedo. Eh, eh, hoy, toca... hoy tenemos combate contra Cipres. <risa> eh, exactamente. Uh. Así que yo me meto a explorar la. un MT! No. ¡Demolición! ¡Bueno! Uh, eso es Para para gimnasio, ¿Pero dónde estáis? Para el... ¿Dónde habéis ido? Yo estoy... yo, claro, estos se están jugando mientras yo presento Los muy perros sí, acá está. Ah, acá. estoy donde está Javix Que por cierto, estamos muy, muy Igualados de muertes Como están viendo en el layout, espero que no haya ningún infinito <risa> Perdón, quiero pedir disculpas Es que me públicas. cago en todo, Quiero pedir disculpas públicas por eso Pero, pero bueno La verdad es que... Maravillosa, Maravillosa jugada Pido, pido, disculpas, pido disculpas Mientras vale. tanto Tienen que dejar un like hay que bajar Por para las abajo. escaleras Y venir por aquí eh, Porque bajar no para, para arriba. arriba Es complicado Vale, perfecto Vale, venga El chiste de siempre No, Uy. bien, perfecto Pueblo <ríe> Mosaico Bueno, nada Hike ya se pasó el juego El juego entero se pasó Yo no sé ni dónde estoy ¡No! ¿Qué pasó? Ya ¿Eh? me jodería. Ya me no. jodería. No me la contés. No, Empieza no. el combate ya. Cuidado, eh. No, no, no. Yo quiero enseñarle el A ver, Eddie, ¿con ¿Y qué y abre? Que... ¿Con qué abre? No, no, no, no. no me la contés. <ríe> no me pienso mover de este pixel. No me pienso mover. <ríe> si van a venir conmigo. Si yo, si yo caigo, ustedes caen conmigo. Abrimos todos ah, con Dios. el legendario. Todos con el legendario. Chale? Por favor, por favor. Vale, Los vale, tres. Vale, vale, venga, Los tres con el legendario. <ríe> Diablo Punky y Rainkoasa. ¡Qué maravilloso. maravilloso! Verás. Ahora va a abrir con un, con un Grinja mutatipo con rayo de hielo y me voy a joder solo yo. Por cierto, <risa> por cierto, vi que el iron que tengo en el PC me salió con cabeza roca y me salió con naturaleza malo en defensa especial. O sea, tiene uno de defensa especial. Dios, es que va a sacarnos tres megas, tío. <risa> <risa> <risa> <risa> Oye, ¿os acordáis, ¿os acordáis que el último combate contra este tío fue triple, no? Yo lo digo por si no os acordáis. No, no, no, me, no me la conté, Javix. ¿Por qué me lo hiciste? ¡Seis Pokémon! Tres, seis Pokémon! ¡Perfecto! ¡La <tose> <tose> ¡Perfecto familia! ¡Let's go! Que tengo Slowbro en el medio, perfecto O sea, no, no me quiero matar Dime que <tose> tienes He puesto I delante de un Charizard a ah, Bishar ¡Perfecto! <tose> ¡Ay! ¡Oh, my fucking God, mate! ¡Come on! Dime que no es el mega Charizard, Uy, por favor. Bueno, bueno sorpresa. Yo voy, a, yo, voy a, yo voy a retroceder al Charizard por ahora. No quiero saber nada. <risa> alguno. Ah, bueno, o lo mato ya, que lo he matado ya. También. Es algún, alguno mío ripea acá, corte vacío de Palkia A ver. A ver. Un rico corte vacío. Uh, qué que bien Ahí entra da, la pantalla me da, de luz. Madre mía, como entra. ¿Cómo aguantes ese Blastons? No hay miedo. ¿Cómo a ver, por ahora no? No sé. No. ¡No, no Ah no, no, pensaba que no lo iba a aguantar ajá, ajá. Claro. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo lo ha aguantado? ¿Eh? ¿quién te puso el sol? ¿Quién te puso el sol? el Venusur, oh, el mega Venusur. No, me, bueno, no me, me la conté. Seca. Día soleado. Es, no, es, es Venusur clorofila, que asco. Eh, va a ser full clorofila. Yo he puesto la lluvia, que bueno, hago es algo. ¡Come on! varona. Rayo hilo. hielo. Nah, soy un soy un soy un palkia, soy un palquas. Ya. No, ya. No, ya, sí, no, ya psíquico, vamos. Mr. Mime, one shot a Venusur. Vamos, lo Mr. Mime. Venusur a... oh, se quedó en rojo. justo up. para el cantelado. Menos mal que, que es... protegía Mazaza, a Mazazo, a... Cheese Note. Dios, lo que aguanta. Sí. Del Fox, Men... Damn, son muy ¿tiene, tiene, tiene, to, tiene todo de Starters, tiene todo Starters. Esto es un problema. sí, es sí, sí, sí, lo, lo suyo. Va, full Starter. Vale, aquí hay que no Menos cambiar. mal que protegía a mi Bishard porque ese Blastoise tiene esfera ural, tío. Chestnut. y vale, top ¿Qué es mejor? ¿Joya de luz o tierra viva, no me acuerdo. Right. Um, Blastoise me causa cero problemas, cantito al lado para Venusaur. Yo la verdad que me estoy bastante el... cagado en general. A ese Venusaur me lo tengo que sacar vale, ya bro, por encima. Eh, explotadísimo, Chestnut Puede ser que Chesnaut me mate alguno, porque dejé a dos tier... a uno agua y un tierra enfrente de un planta, la verdad no fue mi mejor jugada. Pero espero que muera. Ya va embrujada. ¿Eso qué hace? Por favor, por favor, no, parkia, me baja por el ataque por especial. Parkia, por favor, parkia. ¡Sí, Palkia! No, no, no. Eh, mi blasto, El Blastoise que tengo enfrente me encanta. Me causa cero problemas. Me fascina. Chavales, ¿qué es, es prestidigitador exactamente? ¡Oh! No es. Es que, es que sería que me había robado no sé qué objeto. Y yo, What no lo, lo sé. Fuck, la verdad, no sé exactamente qué es lo que es. Es la habilidad de Jupa. Ah, estoy jugando de competitivo. Le vuelvo a meter la lluvia. Increíble jugada. Del Fox. Greninja. No, para. Hydro Pump. O me haga un psíquico ese del Fox. A Blaziken lo vuela. Somnífero. ¡No! ¡Es de somnífero! ¡No! Vale, y aquí hay alguien que lo pueda aguantar. ¡No! Eh... ¿Alguien que pueda aguantar algo agua? Esfera oral de del Fox también. Menos mal! ¿Qué cambiado? No lo veo muy claro. Eh... No sé, si ustedes yo estoy un poquito en la barca. <risa> de locos... Yo creo que voy a tener que gastar un restaurar todo, eh. Y no me hace ni puta gracia. ¡Oh, sí! ¡Vaya Predict! ¡Vamos! Tiene que caer, tiene que caer, tiene que aguanta lo mismo. Grinilla se aguanta lo mismo. Que nada. Y, ¿Y nada? la bomba a tu ca. ¿Qué? No, Delfox, está el sol, está el sol, está el sol. Está el sol y Delfox aguanta bien. Terremoto. ¿Os ha hecho el Venus o algo de tipo planta? Ay, oh. eh, creo que mi slowbro muere un pulso umbrío de, de Blastoise. Por favor, Blastoise, Comportate Comportate, Blastoise. Comportate. <risa> ah, verdad, a ver, tengo Mega que no lo había pensado. Oh, lo Racho Hielo, ay, es tontito, Blastoise, te amo, gracias. Hidrobomba, Hidrobomba. Rrr, rip hit more. No, me, no me Hola, la hola. Me. El sol, el sol, el sol, el, sol no, no, no, el, está el sol. Vale, vale, pero a ver si aguanta Aguanta el del, del Fox, aguanta esto. Joder, tú, uff, no aguanta. Como y tú con escaldar mejor. tampoco vas a pegar mucho, eh Qué enorme Venga, reserva Vamos a... Subirnos las defensitas No, nah, no de locos el combate este, ¿eh? Vale nah, nah. Fuera Greninja Fuera Greninja Día soleado otra vez Ahí. Qué perro Qué perro Uff En mi vida jugué un combate tan bueno como este Porfa Dialga Oye, a mí... Creo que no va a morir nadie Literalmente Eh... ¿Por qué ese Blastoise no era mega? sino porque tenía pulso sombrío, esfera oral, tenía de todo, tenía de todo, de todo. Tierra y hielo la Greninja, ¿verdad? Eh. No sé, pero Blastoise sí. Ya, Pokémon bueno. y tú, por ejemplo, aguantas un ataque. La Greninja fui más rápido con Palky y lo quería de una esfera oral. Yo tengo un problema serio aquí, tío. Muy serio. Voy a tener que quitar al. al dialga, eh. Bueno chicos, comparece por primera vez Mega Titar. ¡Let's go! Esfera, esfera oral. Vale, chicos, me lo paso sin bajas. Yo también. La es que me ha venido bien. Me ha venido bien que me metiera el sol el bicho ese. Me ha venido bien, literalmente. Sí. O sea, True. Gracias a él bueno, me lo matado Aquí mato, puede ¿no? pasar de todo. Bomba lodo. ¡No! Vale, pollo Jim. Chavo, aguantas. No vale. me la Uf. Me envenena. No, no me Como me ha agarrado hielo el Ah, que lo mato antes, Mucho a lo mejor, eh. ¡Vamos! El problema es el Blastoise, el problema es el Blastoise No, el Blastoise le hecho focus con los dos, con Dialga y con... Tiene rayo hiero, tiene rayo hiero, eh? Ya, el problema vale. es que sea más rápido, ese sí es el problema Vale, tierra viva ¿Qué rayo. ¿Por qué me No le quito una mierda Es no. feroral, vale, va por, va por, va por Dialga, no más mía, crítico, no más crítico Uy, uy, uy, ese Dialga Se <ríe> <Uy>, Dialga Alga <ríe> Uy, se Dialga Alga. He, sufrido, he sufrido, eh, estoy sufriendo. Lo estoy gozando. <risa> Pero ya está, ¿no? Ya, ya, ya lo pasaste. Sí, sí, sí. Ya o sea, tiene tres y Blaziken en Sol. Primer Pokémon. Un. No me sale nada. ¿Nombre que no se puede. Fe. Yo tengo el primer Pokémon de ruta que es un. El Otro nombre, Perfecto. Vale, primer Pokémon de ruta que es un. Floatzel. Let's go. Ese va a ser el nuestro. Vamos. Sí. Quiero un Floatzel. Con flotador nos Si sale un Kingdra no me quejo. La verdad. Otro lombre, perfecto. Yo creo que Eco. eco yo creo que en el fondo prefieres un hombre. Sí, lo prefiero, la verdad. Sí. <risa> yo también, la verdad. Porque conozco a uno que me pegó unas hidrobombas que. Uf. <risa> Chavales, mirad cómo he <risa> dejado el flow el de un ataque. No. <risa> mirad cómo lo he dejado. Un pez. No lo, no lo mató. Eh, tengo una duda. ¿Cómo aguantó si raycuaz un rayo hilo por cuatro un blastoid? Lo aguantó con el nabo, está, eh, lo aguantó con el nabo, cell. o sea. Sí, sí. Lo aguantó con el nabo literalmente, lo aguantó, lo aguantó más de mitad de vida, o sea, increíble. Capturadísimo Floatzel. Perfecto, Pero, ¿Un el foco resplandor no no, quiere no, no, no, no, no. El mío se está haciendo desear. El mío dice, no, no, no. Se va a llamar Sweet Home a la caja, perfecto. Ver, perfecto. Algo <risa> <risa> <risa> con la bosta. Ahí con el, la bosta. Me, me encanta que <risa> yo voy a capturar con un full bankea de primeras. <risa> Viento cortante, a un dialga Buena suerte, crack Sweet home, a Ojo, la es, caja. Un, es un por cuatro, eso Es un por cuatro, sí, sí, tengo que tener cuidado con es esas cosas Vamos a sacar un, un eh. mote Del episodio Por del número. fin, por fin, Flotzer. Le pego un, vistazo, un ¿no? número de episodio Decidme un número de episodio, chicos eh, Siete, Veintidós. Vale. siete vale. Perfecto. Me vais a hacer entrar en la lista de reproducción Muchas gracias Que sí, no por nada. cierto, si no lo sabéis, siempre ponemos en la descripción La lista de reproducción, al menos yo yo lo pongo en un tag Arriba en También en el... Yo lo pongo en la mola ¿Qué pasa? Se va a llamar Brainer Brainer Te llevas el mote de este me, Floatzel Me pasas un motecito Si sos tan amable uh -huh. El tuyo se va a llamar um... Oh, ya sé Ahora cómo voy tú. a llamar a este Ya sé cómo voy a llamar a este Me pidió uno Vino uno a mi A mi server de Discord y Lucero dijo, Lucero Llámame El tuyo es Lucero ¿Qué me pidió? Lucero. Panadería Pues mira ¡Ja, <risa> Panadería. Panadería. Panadería. Panadería. Panadería. ¡Panadería! ¡Qué buena! Eh, lo que podemos hacer es que ya que en esta ruta no salen más Pokémon que esos Capturar tres aquí, ¿no? ¿Te jode? No Generar un Pokémon random, o sea, hacer una ruletita Ah, para allá, ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Vamos! ¡Go, go, go, go! go, este? go. ¡Ojo! ¡Primer Pokémon de ruta! ¿Qué es? ¡Un... Es ¿Qué ¡Un fix. Son... ¡Para nada tengo uno Shiny en el PC! Ah, <risa> ¡Un Palpito! ¡No! ¡Me comí! Bueno, ¡Me comí! Evento. ¡No! ¡No! ¿Este evento es algo? ¿No es combate? ¡Hala, hala! Se ha comido los combates contra los rivales ¿A dónde vas, seco? ¡No me lo no, puedo ¿A dónde Eko? vas? Bueno, ¿Es Eso en serio? Tira, Eso es lo del <risas> próximo episodio, cabezón No me Perfecto, lo puedo creer va, vamos al plan. Vale, eh, ¡Oedi! ¿Podemos capturar? Que vaya haciendo los ¡No! Combates. ¡Vaya me mierda! Sal... Le ha salido Un carral de chiquito Me salió A ver, un full escavalier no está mal Sí, sí, sí, para aquí ¿Y tú un Palpito? Ya. Ostras, ya tienes dos agua tierra Déjame uno, perro Yo quiero el Gastrodon No, no, pero uno está muerto Uno está muerto, tranquilo Uno está muerto Déjamelo, sí, déjamelo sí, sí. Me dejáis tener a Swampert Y así ya tengo los tres Dos, tres. Eh... Te dejamos, te dejamos eh, capturado las... Por ¿Qué coño de... es la copio, bol? Ah. Que si ya tienes un Pokémon en el... O sea, aumenta la probabilidad Si el Ay. Pokémon ya lo capturaste anteriormente Vale, gracias, soy Idex. Perfecto Les... Gacho, tengo un pedazo de futuro 6 A ver, qué bueno. Sanguinón. no yo no, tío. soy. Que se va a comer un liofilización <risa> en el gimnasio. Que no va a querer otro. Eh, eh, pero pensa algo. Pensa algo, te ahorraste un carro, Blast. O oh, no. Es cierto, es cierto. O oh, no, eh. Oh, o no, oh, oh, reinicio, no, ¿reinicio para poder capturar o qué? No, no, vamos al combate, vamos al combate. O oh, no. Pero chavales, eh, es que son vas, tres combates seguidos. Es que va a ser muy. ¿No vamos largo? a hacer la ruleta. Estamos ¿Ah, sí? segundo sí, sí, que eres Son 2 o 3 combates seguidos. Guardo estado para poder reiniciarlo. Y reinicio. Sí, sí, Dale. Se llama... Arvals A ver, me tengo que comer el combate, eso sí, de este, pero lo hago rápido. Chico, no está entendiendo lo que quiere hacer. Va. Coach's ¿Quién lo ha conseguido este? Nadie. Nadie. Me gusta. Bueno, chicos, he conseguido revivir máximo. ¿Puedo revivir un Pokémon? Perfecto, ya está, ya avisado ya es Bajo, ya puedo avisar, de locos. Sabes que no es así. Me ha comido un entrenador... Bajo ningún O sea, basado. para esto consigo yo los reyes al máximo, ¿sabes? Para que me los baneen, es fantástico. O sea <risa> Literalmente eh, lo baneamos en el capítulo anterior y 10 segundos antes de que lo encuentres. Así que, full válido. Full válido. Exacto. Va, voy a spamear Mayaball, tío. Yo quiero este guaxer rápido. Uno, dos, tres. Venga, crack, ya está, se acabó. Maya ball, me encanta la Mayaball, es de las bolsas que más me gustan, tío. Uy, ¿te gustan las bolas? Uy, me gustan las bolas. Tonto es. Es que qué tonto, tonto es. es. Una cosa. <risa> <risa> me dejó a huevo y nunca mejor dicho. Este es va a ser Huerfe Dios. Me pidió ese mote, ¿no? Uy, ¿es... ¿es sí, huerfe. Dios. Sí, casi no. me revienta, casi me revienta el Anton. Sí sí sí. sí, sí, sí, sí, lo vi, lo vi. Vi ese arroyo solar, <risa> Hombre, mira, bueno, por la habilidad de, por la habilidad de Rayquaza no lo cargan un turno. Segundo de ruta, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón perdón Vale, no, no pasa nada Otro guay, será Ponete un repelente y vamos a las flores Vamos a las flores, vamos a las flores ¿A las flores? Sí, ¿no? Yo soy sí, prefiero, flore, no sé. yo prefiero surfear ¿Ah, sí? Porque me interesa <risa> Uy, uy, uy Echo sabe algo que nosotros no sabemos eco sabe algo que nosotros no sabemos Echo sabe algo que nosotros no sabemos Echo sabe, sabe algo, eco sabe eso. algo Abriendo los documentos ¿Qué saldrá ahí mejor que, que el Leo? ¿Qué saldrá ahí? Estoy abriendo los documentos Decilo, decilo, Eko, ¿qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué está buscando? Es, es ligo. Uh, ¡Ah, ah, Un saludo Un full Ligo. Un, un saludo. asegurado además Con razón salen, se lo, se lo escondía el hijo de perra Solo ah, salen dos que ya tengo Dos o a sea, uno que ya salió, otro que ya tengo que lo acabo de capturar que es Quagsire Y el otro es, es Ligo. por tanto tengo un Ligo gratis Asegurado. Y si nosotros, y si nosotros vamos y si nos sale un Quacksir de primera Si pues, sale no capturáis. Que hijo de puta. Hijo de ya que cerdo de mierda. Qué hijo de puta, le hizo muy bien. <risa> nada, nada, jugó con nuestra mente. O sea, Shugimoto. No sé. Soy no sé, nada, nada, top, nada, nada. Tier, es, top tier, Top tier. Renuncia al legendario, nada, también te digo, eh. Renuncia al legendario. Sekia, se, me espero que estés viendo esta parte. <risa> <risa> dale, vamos a capturar. Yo me quedo aquí en la flor, ¿eh? <risa> Perfecto. Dale. Capturamos. Qué cerdo de mierda, es que además se mira los documentos Para saber las capturas, es que Me voy a comer una verga de grande yo. Eh, Horda, cuenta Eh, no, no hay Hordas, no tenido. ¡Es ligo! increíble oh, Hijo de puta, es que, es que Es que me cago en su calavera, tío Es que me cago en su calavera, tío Pero tienen dragones, menos yo Me quiero poner a llorar Venga, segundo de ruta ligo. uy, Sharmat Mira, yo voy a aclarar algo Oedi, te lo intercambio A mí me sale Un Shelmet de segundo Pokémon de ruta, y este Y esa rata de ahí de la izquierda y todo Tiene un full dragón Yo rompo todo, ojalá me salga, no sé A mí un... no, no, no, no sé No sé, no sé, no sé o Eddie, yo no, creo que por simple. esto Por esto tenemos los dos de derecho a buscarnos un máximo revivir Eh... Echo sacar ni y no sí, sí, sí, sí, sí. Tiene, ya lo tiene, ya lo tiene. Eh. Máximo revir, máximo revir también. <risa> nah, qué asco de vida, qué asco de vida. Hay que trolear, chicos, hay, su hay su que su trolear. Lo he visto por no, casualidad y he dicho, dragón. ah, pues igual es interesante. <risa> oh, ya Whipping tiene alguno? Ah, que tiene hidratación el perro. Le ha envenenado y se ha curado. ¿Alguno tiene a Whipping Bell? Eh. Bueno. No, no. Sí, no. no. Sí, sí, sí. sí lo ¿Quién? Tengo. ¿Quién? Sí, lo tienen, lo tienen, lo ¿Sí? tienen. Lo no sé, alguno lo tiene que tener. Ah, que también serían Quagsire aquí, que también me podía comer un mierdón aquí. Fantástico. No, no, me, no me han comido un Whipping Bell. A ver, también yo te digo, Eddie. No tú y yo nos hemos comido un mojón los dos que, <ríe> que no queremos otro. Un Carrabla y un Whipping Bell. Y el otro tiene un Full dragón Para el Gimnasio de Hielo ver, me viene muy bien. A ver, yo he capturado un 6 malo en ataque físico y un Sherman. Me acabo de deprimir muy fuertemente. Ojalá te mate a alguien ese, digo. Ojalá explote. <ríe> No se captura ni pagando, tío. ¿Qué le pasa? Es de oh, o sea, Ojalá pase algo raro, te lo juro. Golpe cuerpo crítico. Me reiría tipo? de una forma. Si, pasa, si le pasara algo raro a con en plan. Yo creo que. No tiene nada para pegarme a este. Espero. Que no, que no, que no. Agua a la dosa. Bueno, esto sí. Estúpido. Ah, pero no está mal la lluvia, no está mal tío, me ha salido mira un grapín y me ha dado toda la pena. Ah, pégale, pégale, pégale un cabeza de hierro a ver qué pasa. A, <risa> a ver si lo que mato, que no lo mato, ¿no? Dos. A ver si no, mira, no lo mata. ¡Mira, mato. mira, mira! También salía aquí arriba. ¡También salía aquí arriba! hoy Sí, había un y 20% teníamos... ahí sí. ¿Teníamos posibilidades? Nah, ¿qué posibilidades, ¿qué posibilidades voy a tener yo? Si cuando me tenía que salir un Pupi... Me, me en buena la leche Cuando me Madre tenía que salir un Dratini, me salió un Magikarp Me tenía que salir un Sleek me salió un Ulpium Bell Maravilloso Ahora me salen jugar cuatro Sleekus seguidos Encima, no se quiere capturar No se quiere capturar, o sea, este sabe que, le, que os he troleado y dice No, no, yo con vosotros ni agua claro, claro. O sea, con, Ahora... conmigo no quiere nada Envenenalo, envenenalo, a ver qué pasa. Lo he intentado, pero tiene hidratación y se ha curado con la lluvia, el perro. Me han Pensando salido todo, cuatro no Sligus seguidos. Volte cuerpo. capturado. Me paraliza, tío. Me, me acabo de deprimir muy fuertemente. Un Drapion, sí. un Drapion. Lo bueno es que si veo a que va a morir con el tóxico, puedo. Puedo cam cambiar a Polito y curarlo. Po Pokémon matamoscas. Qué hijo de ¿Tres? ¡No! ¡Qué perro! Oh, ¡Qué pena! Se escapó, eh. Oh, Ay, chicos, qué pena, oy, de oy, verdad Uy, uy, uy, uy, una horda Qué ¿Un lástima que se te has escapado Captura crítica, uno para acá Ah, me salió en el ligo Pero se me ríe el juego Oh, mamá nah. No sé por qué me he tenido tanta suerte Y me ha salido en el ligo, la verdad, qué suerte tengo Eco, te propongo un rato <risa> A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, lo que dice ¡Se roba el ligo a cambio de que, de, de que Javis libere a su verodáctil! ¡Ganamos todos! ¡Ganamos vale, todos! ¡Vale, perfecto! Todos. ¡No, ¿y esta? ¡No! ¡Ah, no, no, no! ¿Este le he puesto mote, Faldut, Creo que no O sea, tranquilamente puede haber sido... Eh, mi, mi episodio ha sido fantástico, o sea... Me anulan un máximo de revivir y capturó mierda, o sea, es increíble Maravilloso eh, vale, pues si queréis hacemos eh, La ruletita esta de la ciudad Y ya cerramos el capitulillo, ¿qué os parece? Vale mm, Me sirve, me sirve Ey. porque Con mi verga, con mi verga, con mi verga si, con alg mi si alguno le sale En los Pokémon que tiramos Un Pokémon suyo muerto Puede elegir revivirlo En vez de tirar oh. de la ruleta ¿Cómo? Para, ¿podemos, podemos elegir revivirlo, o sea, por ejemplo Me sale un, no sé, un Spinarak chiquito Yo digo no, no, no, no Claro, puedes decir Otra. que no y seguir tirando, pero si ves que te sale un Pokémon que te mola, tuyo, puedes elegir revivirlo. Me gusta. Y encima los legendarios vale, son varios. Vale, espera. ¡Oh! Efectivamente. Vamos Complico a ver. Más uh, la situación. A Complico más la situación. Complico más la situación. Oh, yeah. <ríe> si te sale un Pokémon oh, yeah. que, que está muerto, lo puedes revivir, pero si te sale un Pokémon que está muerto de otro jugador, lo puedes robar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Me <risa> encanta, ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Hostia, qué miedo de repente, ¿no? Ay, me lo encanta. que ha pasado aquí, eh. Me encanta. Para. Pero muertos. Pero entonces es qué título le vas a poner al vídeo, eh. Es que vivos es mucha putada, eh. <risa> es que, claro, vivos. Vale, podríamos poner que puedas aerolar. Que a... ¡Qué rulita! ¡Qué rulita, por favor. <risa> o sea que como a mí me salga dialga, se lo robo no, algo y ya que está, es, ¿eh? es que eso es lo que no, lo que no puede pasar. Es, tiene que ser muerto. ¿O sí? Sí? Bueno, muertos, solo muertos. Only solo muertos. muertos. Yo tengo pa, pa, pa, pa. unos Pokémon Entonces, increíbles muertos. Salamén, tengo. Sí, sí, claro, no. podéis hablar lo que queráis, garcha. pero luego estoy, yo que te... luego estoy yo que tengo un Meloeta, que tengo un, <risa> un Mega Aerodáctil, que tengo un Mega Medicham. Mi, mi caja de los muertos da pena, da pena. Así que sí, sí, vamos, vamos, vamos. <risa> Venga, va, que me hace mucha gracia esto. Venga, sale. dale. cambiemos de nada, cambiamos de Mis seis Pokémon ver, son. ¿Seis Pokémon? Uh. Oh, Mr. Mime yo lo tengo. Dick me, no, me, me lo tenemos. puedes robar. <risa> Dios, oh, la rerobada. <risa> no, no, no te lo voy a robar. Pues, eh, tirandrum Tirantrum. Eh, no son Tiran malos Pokémon. Spur. Spur ya son lo mal. tenemos. Spur ya, tenemos. ya lo tienes. Gigalith per no está, salido. ¿no? Gigalith no la tenía nadie. No, que yo sepa. No. A ver, pa para el Jim sí. entran los tres fresquísimos. O sea, para no el Gym los tres entran. A, a Diggersby, ¿no lo crees? La verdad que no. Dos, tres más, ¿no? Te sí. cargó car el principio de la serie. ¿eh? Me, tío, pu me, puedes, ¿Me puedes robar a mi.? A mi... Los tres. ¡Cuentan los tres! ¡Cuentan los tres! <risa> no, no, yo tengo patra. Creo que tengo a, lo, a la evolución oh, de, wow. de Patra. Sí. Gracias, Me gracias, lo puedes robar si, si quieres. Me lo gracias, puedes robar. Como si iba a entrar en depresión, es. te lo juro. Iba a entrar en, y burme, en depresión. Y Burmi. Ah, pero. Espera, ¿A no la tenía nadie? No. No. Ojalá Tendría un full galeid. Hostia, Warmadam no, full no me gusta mucho, eh. Uy, Tirandrum es muy buena. A Ahora ver. sale. A ver. Garcho. La última, ¿eh? Inkei. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguno lo tenía? No, yo no. Es que no, salí en la ruta. Salía en la ruta en la que me salió a mí a el, el bacon. Claro. Sí, sí, sí, pero no. Dale, dale, dale, dale, dale, A ver, ¿qué te toca? Rubentero. La ruedita de la roa. ¡El Burmi! ¡El Burmi! ¿Gigalif? Ah, está bien, está bien, está bien. Para el te viene muy está bien. bien para sacas, sacas, la, sacas la nieve, pones <risa> arena. Eh, no está mal, no está mal, no está mal. A ver, estando Kirlia, duele, duele. Sí, como son. La verdad, pero. Podría haber tenido un, mega, un ferro de un Megarodáctil si hubiera salido. La verdad, que es sí, igual. Qué más? A ver. Eh, eco. ¿Yo? No, tú, Eddie, que quiero, quiero ser el último. Bueno. No, no, Baiko, va Baiko, va Baiko. Va no, no, va no, es tú que lo he dicho. Esta yo. es esa ruleta, no es... Esta es de no quien es... decidáis, pero es vuestra. No voy a tirar otra Epa, vez. No es esto, mía, esto es de alguien. No es, no esto es, es de bajo alguien. No ningún concepto. He dicho, Eddie. Puedes robar el, el carving, si quieres, mira. Puedes robarme mi el carving. <risa> cosa. O sea, solo cuenta... Golurk... ¿Alguno sí. tuvo Flave, eh? Sí, ¿no sí, sabes? lo tengo yo. Lo puedes robar. Pero hay un pedazo de Scatterbug aquí. Que yo creo que el lo quiere, que quiere alguien. Vamos, con mucha fuerza. Alguien quiere un scatter, scatter? Cuentan esos dos nada más. Uf, qué asco. Mira la barriga que me como. <risa> Bien, del fox! ¡Bien del, fox! del fox. Ojo del ¡Bien fox. Del fox! Bien, Bien del fox. Bien del fox. ¿Quién es cuenta? Tres. Crew, el Fluffy. Fluffy. Menos Shydax. Claro. Todos, creo. Yo Exacto. tengo un Goldak. O sea, tengo un Shydax. Que es un guardac. Bien del fox. Ojalá un full del fox para el gimnasio. Ojalá. Ojalá hay un último Pokémon. Verás tú. Oedi, este es el episodio de Eko. Somos conscientes de lo que le va a salir a Eko, ¿no? Sí, sí, sí. que le va a salir? Seis legendarios. Hay un Phantom. Phantom. Trevenant, muy guapo. Trevenant de locos para el gimnasio, Oedi. Sí. Eh, no, full Delfox. Delfox o no ¡Reza, Delfox, reza, reza. Reza, reza. Reza, ese Delfox. Scatterbug. Scatterbug, uy, Scatterbug. Flaffy, bueno, Flaffy bueno, Meganfaros, la verdad que muy bien para el gimnasio hielo, Meganfaros. Bueno, pero es mejor que un Scatterbug, la verdad. Bueno. Vale, va, los míos. Sería puedes lo robarme Skitty, puedes robarme a Skitty si quieres. No, gracias. <risa> ¿Quién? Es, no ¿Macha? vale ninguno. Tauros, vale. Sí. firo Ma valdrá. Ma firo no lo ha tenido nadie, en serio. No. Pues, pues firo, firo Tauros, Emolga, y Emolga y Tauros. ¿Y Machamp? ¿Alguno tuvo Machamp? Yo tuve a Machamp. Eh, sí, lo tiene Javix. Bueno, un poquito, un poquito verga la ruleta, ¿no? Sí. Muy escenario. Espérate, no, que estamos no con que eco. Oye, estamos con eco. Espérate. Está muy tranqui... No, no, no, no le va a salir nada, no le va a salir nada, no le va a salir nada, oh, oh, no le va a salir nada. ¡Oh, ¿Para qué hablo? Oh, oh, ¿Para qué hablo? Y además solo vale voltres. Hay que decir que es muy débil a la roca, ¿eh? No hablo más. Todavía, ¿todavía no? me quejo, ¿eh? más. Venga ya, venga ¡Oh! ya, venga, no, ya bueno, tío, venga ya, tío no, venga, venga. O sea, no, pues, dale, dale, dale. <risa> no puede ser, no puede ser, no puede voy, a ser. voy a pinchar aquí, sin, eh, eh, sin mucho si no... Eh, eh Echo, Echo, nos podrías dejar jugar un poquito, ¿no? O sea, Dios, Dios, nada. Dios Espera, espera, que, que queda uno, que queda uno Espera, decir, espera que queda sí, uno Sí, sí, sí, a ver, a ver qué le sale a ver que... Puedes no, robarme no, a Dodrio no, si quieres No Sí, sí, venga seguro. ya, tronco, o sea, venga ya, tronco, tío Venga ya, hermanos. o sea postre Mewtwo! Mi capítulo Mi precioso capítulo Es, es que Oedi coge y dice Nah, seguro que no le sale nada malo eh. Nah, va a salir un firu, Un firu, lo no estoy viendo no. Nah, nah, nah. que un firu. te va a salir un... ¿Tiene? Eh, como le salga Mega Mewtwo, perdimos la serie Como le salga Mega Mewtwo, perdimos la serie ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? ¡Sí! ¡Sí, Tauros! ¡Sí, Tauros! Tenía uf, que pasarle algo malo en el episodio. Uf, eh, tenía que pasarle algo malo, porque si no, ya. Uf, no Habéis flipado, ¿eh? ¿Cómo se acercaba el Ziwilos, eh? Bueno, yo mientras nah, no te saliera a... Mewtwo. Mientras no te saliera Mewtwo, yo iba muy, muy tranquilo. Sí, sí, sí. mewtwo yo, es una locura. Porque Swilus lo llevas Mira al gimnasio sí. y te lo matan, y bueno, ya está que hemos llegado, ¿no? pero Es que encima sale Mega mewtwo y o sea, hubieras llevado con la mewtwo ahí. O sea, es perfecto. Claro sí, claro. Sí, claro, sí. claro ¿no? <ríe> Vale, compitrunos, pues hasta aquí el episodiazo de hoy La verdad que ha sido eh, maravilloso, me ha salido todo perfecto, sinceramente Y yo tengo He hecho un Axelgor malo en ataque especial, de locos Eh, está locos, está locos eso Bueno, pero yo... como que de locos, si sí es atacante especial, el cabezón Lo sé, lo sé Yo a ser capturé un Lyron, un Whipping Bell, eso capturó un Titar y un Sligo No, no tengo nada más que decir Claro, va? cada uno en cada uno claro. nuestro tier. Yo soy tier A, él es tier C. Pues sí, cada uno. Yo soy tier Z. Perfecto. Pues nada, no chicos. Puedes. Espero que os haya gustado este pedazo de episodio. Dejad un super like de completo. No apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon X. Y. Z. Está un poco deprimido, Javi. <risa> Genial, chicos. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.